Muy buenos días, muy buenos días, mis amigos, qué gusto saludarlos, después de un poco de tiempo y ausencia por nuestros viajes, estamos aquí nuevamente en este programa de los sábados por la mañana, tu encuentro con Dios, que es un programa que simplemente replica y traduce el mensaje bíblico eh, para que todos podamos nosotros de algún modo reflexionar en él. Son las 11 y 22 de la mañana, esperamos que cada uno de ustedes nos acompañe en Facebook Live, y si no, también lo puede ver de forma grabada en mi canal, en YouTube, Boris Darmon Canal, y allí puedes tú eh, escuchar una vez más este, este mensaje, este programa. Una pregunta que en este programa nos hacemos y nos hemos venido haciendo mucho es, ¿es Jesús comunista? ¿Jesús fue un comunista en su tiempo? ¿Es Jesús el propulsor del comunismo? En el siglo 21, nosotros que creemos en su palabra, ¿creemos que Dios es un Dios comunista? He estado leyendo eh, algunos temas referentes a, al comunismo y he estado revisando durante estos últimos dos años y leyendo algunas eh, referencias respecto al pensamiento de Marx y otros más, por ejemplo, Marx dice que él creía en desarrollar el socialismo científico, que todos puedan participar de la ciencia. Eh, él hablaba de un comunismo moderno, ¿no? Y por supuesto, eh, conocido él por su eh, comunismo y malinterpretado por muchos, sin duda. Eh, él procuraba, de algún modo, que las personas sean valoradas por su trabajo. ¿Y por qué digo mal interpretadas? Porque, de algún modo, algunas personas consideran el comunismo desde una perspectiva equivocada, haciendo de que los ricos pierdan lo que tienen para darle a los pobres. Que si bien es cierto, es una gran labor, una labor muy altruista, la que se puede hacer entendiendo que el comunismo procura el bienestar de todos, no es el objetivo solamente el bienestar económico, en el pensamiento común, del común, que, denominador que tendría una, una sociedad. Eh, aquí leyendo algunas definiciones, por ejemplo, la diferencia entre Marx y el comunismo, eh, Podríamos decir que las diferencias entre ambos están en recalcar que el marxismo es la teorización de una idea, mientras que el comunismo es la idea llevada a cabo. Pero lastimosamente, este concepto de la teoría de Marx es llevada a cabo de una manera totalmente contraria, equivocada, con contextos totalmente ajenos al pensamiento de Marx. En realidad, Marx creía en un comunismo capitalista, no un comunismo de pobreza, de destrozo, de desgracia, como la que normalmente vemos en nuestros países. ¿Por qué a mí me interesa mucho el concepto religioso y el concepto político al mismo tiempo? En primer lugar, porque en ambos están involucradas las personas, en ambos están involucradas las sociedades, las comunidades de algún modo, son influenciadas o influenciables hacia la política o de parte de la política. Y creo que algunas personas equivocan cuando dicen que la religión no debe mezclarse con la política. La religión misma es política. Tiene una política, tiene una filosofía de acción, tiene una teoría, un principio que establece el bienestar de las personas. Si alguno me preguntara, ¿es Jesús comunista o era Jesús comunista? Si nosotros vamos al capítulo cuatro del libro de San Lucas, encontraremos que Jesús promueve un proyecto de vida, de bienestar para las personas, en un contexto en el que todos sin faltar ninguno, pueda recibir el bienestar de vivir en una comunidad, de vivir en orden, de vivir con leyes. Ya en la antigüedad, Dios había establecido el bienestar del hombre. Si ustedes revisan la vida de los patriarcas, la mayoría de ellos, yo diría todos sin excepción, fueron ricos. Fueron hombres llenos de bienestar económico, pero también familiar, social, cultural y, ¿por qué no, religioso? El líder de la comarca como Abraham, Isaac, Jacob, eran hombres que formaban familias y esas familias se convertían en naciones. Comunidades multitudinarias, grandes. Si tú no quieres mezclar la política, a ver, algunos dicen que la política no debe mezclarse con la religión. Es que ustedes están conceptualizando la política desde un concepto totalmente equivocado como conceptuamos también el comunismo. Yo no soy comunista, pero lo que quiero es el bien común de todos no en el contexto del comunismo de la pobreza y de la escasez, donde hay un sátrapa que toma el poder y hace que los demás sufran de dolor, de hambre, de frío, y no vivan en una comunidad de bienestar. Entonces, nosotros como religiosos, como cristianos, Queremos el bienestar de las personas y defendemos la libertad de las personas bajo un contexto bíblico donde todos buscamos para todos el bienestar y no la triste condición del hombre sin la capacidad de poder hacer con su talento que se consiga el bienestar para él y su familia y su comunidad. Este concepto tal vez sea un poco osado para algunos que me conocen. Quizás algunos dirán, ¿qué pasó con Boris? Que ha confundido la política con la religión. Te voy a decir algo. Lo que pasa es que tú conceptúas la política desde un contexto totalmente equivocado. La politiquería que se hace no es política. La política es el buen gobierno de los pueblos. Eso es política. Y Jesús y yo y usted y todos los que creemos en su palabra, queremos el bienestar, el buen gobierno de nuestra familia, de nuestros pueblos. Comencemos hablando de la política de tu casa, de la religión que practicas en tu casa, del voto que tú ejerces como ciudadano para poder elegir a tus gobernantes, de la afirmación de Dios que dice que cada uno de nosotros Debemos recibir el gobernante que Dios nos pone, pero Dios no lo pone, agarra fulanito y lo pone aquí está, sino lo hace a través de tus votos. La religión y el cristianismo van juntos, con la diferencia de que algunos consideran el cristianismo como algo separado del mundo. Cuando Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si tú me dices que la mala política es contraria a la verdad de la palabra de Dios, tienes razón. Pero la política que Dios procura para nosotros, y no estoy hablando de los partidos políticos, no estoy hablando de los grupos políticos, estoy hablando del concepto que manejan ellos como teoría de grupo para poder imponer a la sociedad un tipo de gobierno que restringe la libertad del ser humano. El concepto de Cristo respecto al, al bienestar común, que no es comunismo desde el concepto como estos sátrapas y las personas que lideran estos poderes que ellos quieren tener con el fin de jalar todo para su, para su cauce, para sus bolsillos, no es ese el concepto de política del cual estoy hablando ni Marx hablaba del concepto de comunismo sobre la base de pobreza, sino sobre la base de la riqueza, es decir, que todos trabajen, que todos logren el desarrollo y que finalmente, dice, dicen ciertos este, comentaristas que él hablaba acerca de que el chorro de la riqueza vaya a todos los hogares y todos reciban el bienestar. Ese es el concepto que maneja Cristo en el, en el concepto de comunismo, si es que quieres ponerle un tema comunista o un con concepto de común bienestar para todos. Algunos se han declarado libertarios, ¿por qué? Porque justamente no conceptúan claramente el concepto de la libertad dentro del concepto político-religioso. Porque parece que la política es simplemente un concepto en el cual alguien domina y los demás son dominados. Eso no es política. Religión tampoco es, eh, yo soy cristiano y por tanto a mí lo que pase en la comunidad no me importa. Yo tengo un, un cielo que ganar, una vida eterna que ganar, por supuesto, eso no está equivocado, es totalmente cierto. Todos procuramos eso, pero mientras estamos aquí, dos cosas van a pasar. Una, tendremos bienestar algunos y otros seguirán siendo pobres. Incluso Jesús lo dijo, siempre tendréis a los pobres para moveros a misericordia. Pero en el esfuerzo de que como cristianos queremos el bienestar para todos, en el esfuerzo de que todos tengamos el bien común, que a nadie le falte ni comida, ni cariño, ni protección, ni cuidado, que todos podamos procurar entender que el, nuestro paso aquí es un peregrinar que terminará muy pronto con la venida y la intervención, podríamos decir, política eterna de Cristo, donde él va a establecer un reino eterno. Y los reinos tienen que ver con la política del gobierno de un gobernante o de varios, donde todos tenemos bienestar. Tú estás loco, me dijo un amigo. Sí, puede ser, porque nos hemos creído el cuento de que ser religiosos es estar en el extremo ajeno a la vida social y comunitaria, cuando nosotros dependemos de ella. Nosotros como, como religiosos dependemos de la forma como se gobierna un país, del bienestar que se consigue en un país, de la economía que se desarrolla en ese país, de las libertades que se dan o que se quitan. Un amigo me llamó porque quería que sea director de libertad religiosa en mi iglesia. Yo me pregunto, ¿qué libertad religiosa estamos defendiendo? Una libertad común para todos, sean adventistas, presbiterianos, eh, pre protestantes, eh, pentecostales o evangélicos, católicos o cualquier otra religión hindú. ¿Defendemos la libertad de pensamiento? ¿Defendemos la libertad de conciencia? Cuando yo voto por una persona o por un movimiento que está en contra de las libertades religiosas, ¿no estoy acaso yo pidiendo que todos comiencen a sufrir las consecuencias de limitárseles la capacidad de poder pensar y opinar? Yo como religioso voto, tú votas, y al votar, como religioso estás participando en una política donde supuestamente hay una filosofía que gobierna el mundo en el cual tú te mueves. Es importante entender el concepto del bien común, no simplemente con aquello que a mí me parece o me compete, sino el bien común de todos, que buscan todos. En muchos países se han tratado de practicar ambos movimientos o ambos pensamientos, perdón, capitalistas y también eh, comunistas. Pero tanto el capitalismo como el comunismo tienen el mismo propósito según el concepto del buen comunismo o del buen capitalismo, que es el bienestar de todos. Lastimosamente, tanto en un lado como el otro, se ha convertido en la verdadera política del gobierno de los pueblos de manera correcta y con bienestar y paz. Se ha convertido en beneficios para grupos, para personas que tienen mucho poder económico y social, tanto en el capitalismo como en el comunismo. Un amigo me decía, pero el comunismo no existe. Claro pues, no existe porque lo que hace aquel gobernante que propugna el socialismo o comunismo sube al poder y el bienestar es para él y para los demás no. En ese concepto no existe, pues. ¿Por qué? Porque la persona que toma el poder se beneficia de los, benefic de, los, de los recursos de ese país, de los recursos que le pertenecerían a todos, y finalmente él termina robando el privilegio que los otros tenían. Alguien me comentaba esta semana, Y vamos a hablar de la Biblia hoy, vamos a hablar de la Biblia. Estoy haciendo un comentario porque es importante que nosotros como cristianos tomemos una posición, de pensamiento religioso político, porque de nosotros depende si realmente vamos a fundar, vamos a defender nuestros principios. Eso es muy importante, porque de otro modo, ¿para qué estamos aquí? Para aislarnos de la sociedad, sentirnos ya salvados, irnos a un monte y vivir como monjes sin contacto con la comunidad. Nosotros tenemos una influencia muy importante en la comunidad respecto al pensamiento religioso y si queremos hablar del bien común de todos, de hablar del bien común en la libertad, en la economía desarrollada, en el bienestar para todos. Nosotros creemos, yo creo en lo que dice el capítulo 4 del libro de Lucas, porque soy bíblico, he tratado lo máximo ser bíblico en todo, si fuera posible. Yo no sé si esa es mi razón, si esa es tu razón, tu forma de interpretar la Biblia, pero la mejor manera para una persona que quiere vivir en paz es respetar la ley. Para un cristiano, respetar la Biblia. Y en ese contexto, yo quiero explicar la Biblia hoy, porque muchas personas malinterpretan la posición de un religioso de querer opinar en política y creer que nosotros no tenemos nada que hacer en ella eso es un concepto totalmente equivocado y eso es lo interesante de Satanás Satanás siempre que estemos, quiere que estemos en el extremo, tú no te metas en política no opines sobre política, tú eres religioso, por tanto no te metas en esos temas y la política quería que debido ser una verdadera política anda desordenada anda sin orientación, ¿por qué? porque nosotros nos hemos apartado de aquello que nosotros sabemos que Dios nos ha dado como encargo para poder inducir, para poder construir, para poder redarguir, para enseñar con justicia la palabra de Dios a la comunidad. Este libro fue dado para eso. Este libro fue dado para que nosotros podamos enseñar el bien común a la sociedad. Pero ¿qué hemos hecho? Nos hemos apartado. No opinemos. La iglesia te prohíbe participar en política. La iglesia está equivocada. ¿Por qué? Porque Cristo mismo participó en la comunidad desde abajo, con ellos, haciendo no solamente predicándoles el evangelio del reino de Cristo, sino también dándoles bienestar de salud, dándoles bienestar económico, dándoles orientación en todos los campos de la familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Solamente predicando para bautizar. Y ese no es el concepto de la Biblia. Debemos predicar, pero en todos los campos. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4 y allí conceptúa de manera clara el pensamiento común de un comunismo, si es que quieres llamarle comunismo. Yo no soy comunista en el concepto de ese comunismo que ustedes muchas veces han considerado, ni tampoco soy capitalista, ese capitalista que se va a las playas y pasa los días sin importarle el pobre, sin importarle la necesidad de los demás. Por eso algunos grupos políticos ahora se han puesto como de centro. Pero cuando llegan al poder son la misma calaña que fueron antes en el capitalismo o que fueron en el comunismo. Capítulo 4, versículo 16. Les voy a poner en el contexto real de este texto. Jesús viene hablando acerca de la experiencia que ha tenido y Lucas está explicando acerca de la experiencia que ha tenido con Satanás en la tentación ahí en el monte. Entonces Jesús, después de recibir poder del cielo, con la capacidad que te da el ayuno, la oración, esa comunión personal con su padre, comienza su ministerio. Y dice el versículo 14 del capítulo 4 de Lucas, quiero que lo leas conmigo. Y Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, fama entre la comunidad, fama de qué, qué era la influencia que tenía Jesús en la comunidad, si la iglesia ya existía, si el grupo eclesiástico y religioso ya estaba, dónde encuentra Jesús la fama de su presencia, de su, de su personalidad, en la comunidad allí donde tú no quieres intervenir con tu opinión y con tu filosofía cristiana y política dice y enseñaba también en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos la comunidad lo aclamaba no porque era el hijo de Dios nadie sabía que era el hijo de Dios todavía muchos tenían dudas del Mesías no lo seguían. Oh, es el Mesías. Qué bueno. Tengo que seguirlo. No era así. Y hay cosas que Jesús dice en los siguientes versículos que tú tienes que tomar en cuenta. Tienes que tomarlo en serio porque lo que va a decir aquí es algo que tú lo entiendes pero no lo quieres aceptar. Vino Jesús a Nazaret donde se había criado. Allí todo el mundo lo conocía. Jesús había crecido en Nazaret. Todo el mundo había hablado de Jesús, de que era hijo de fornicación. Y llegó allí. Y como tenía de costumbre, el sábado ingresó en la sinagoga, y como muchas veces él había sido preparado en la escuela de los profetas allí en, en, en el templo, se levantó a leer. En su ciudad, él no era un cualquiera, a pesar de lo que hablaban de él, a pesar de los chismes y las habladurías que, que tenían de él, porque no entendían el nacimiento de Jesús, de una mujer virgen como María, no lo entendían que podía estar embarazarse cuando estaba todavía desposada, así que le crearon como un... un un sobrenombre como el hijo de la fornicación no es este el hijo del carpintero es este que fue engendrado en fornicación antes de que se case con su esposa o sea se dan cuenta allí es el lugar Jesús fue allí donde queman las papas como decimos comúnmente y se levantó a leer y dice que comenzó a leer en el libro del profeta Isaías habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Acababa de venir de la tentación. Acababa de recibir el poder para vencer a Satanás. Lo había vencido en las tres ocasiones que Satanás quiso poner que son tentaciones realmente imposibles. De vencer. Y Jesús lo hizo. Si ustedes leen las tentaciones, no son cualquiera. Satanás usó todas sus armas para destruir a Jesús. Como no lo logró, el Espíritu de Dios se poseyó sobre él. Y él dice públicamente, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hipócritas. Porque ellos, los que estaban escuchando, lo conocían. Blasfemos, porque estaban blasfemando contra él habían hablado mal de él. La congregación estaba podrida, llena de hipocresía. No creían que un Mesías podía ser criado de la manera como fue criado Jesús en Nazaret. Ya ustedes saben a causa de qué. De la persecución del, del, del tirano. Dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escúchame hermano, escúchame cristiano, escúchame político. Jesús traía buenas nuevas para los pobres. Qué triste es cuando un político o un religioso promete cosas. Y no los cumple. Muchas veces nosotros le hemos dicho a una persona que se bautiza en la iglesia, ¿no? Tú te bautizas y todo te va a ir bien. El Señor te va a bendecir. Si das tus diezmos vas a llenarte de riquezas. Dios te va a dar bendición hasta que sobreabunde. Hablamos de que Dios le va a dar todo. Y a veces pasan años. Y la misma iglesia sigue pobre. No tiene nada. Nuestras iglesias están cerradas, no tienen comedores, no tienen orfanatos, no tienen nada para servir a la comunidad. Estamos ajenos a la realidad de la comunidad. ¿Cuántos pobres necesitan comida? Y Jesús dice, he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Ah, no, no, no, no, no, Jesús está hablando de la venida de Jesús, del bienestar que, tenemos en el, que tendremos en el cielo. Mentira, de eso no está hablando Jesús. Porque en el capítulo 25 del libro de San Mateo, te va a preguntar a ti. Fui pobre, tuve hambre, tuve, tuve falta de ropa y no me diste. Estuve huérfano y no hiciste nada por mí. La pobreza, la falta de bienestar social, político, mi querido hermano, es una responsabilidad tuya. Por eso Jesús dice, me ha dado poder para darles a ustedes la capacidad de traer bienestar y buenas nuevas a los pobres. Jesús era comunista. Jesús era un comunista que deseaba el bien común, no el mal común. Jesús buscaba el bienestar de todos en libertad en pensamiento. Jesús quería que todos tuviéramos paz. Que en la comunidad fuéramos unidos. Que busquemos el bien común de todos. Económico, social, psicológico, familiar, comunitario, eclesiástico, como sea. Cuando tú sancionas a un hermano que comete un error en la iglesia y no lo atiendes, no lo visitas, afectas su vida familiar afectas a sus hijos afectas a su esposa a su esposo afectas a su familia afectas a todos eso no es dar bienestar cuando tú rechazas en la iglesia algún acto equivocado de un hermano y no lo abrazas para salvarlo no lo ayudas para poder traerlo a cristo nuevamente no estás trayendo buenas nuevas a los pobres Cuando tú afectas su economía, así como lo hacen estos sátrapas que traen economías quebradas, que no funcionan solamente por el hecho del control, como lo hacen. El gas sube, el, el, el, la gasolina sube, el aceite sube, la comida se encarece. ¿Eso es traer bienestar? ¿Eso se llama comunismo real? Eso se llama bienestar común que propugnaba Marx sobre la riqueza y no sobre la pobreza. Estos pensamientos son pensamientos profundos dados por Cristo. Que otros lo tomaron y que lo hicieron política, que lo hicieron social, es otra cosa. Simplemente la continuación de un pensamiento, de un principio básico que Dios había establecido para el bienestar de todos. Jesús quería dar buenas nuevas a los pobres y cuando tú pones tu voto por un líder que supuestamente te va a dar un mejor sueldo, pero después de unos días comienzas a tener una sociedad carísima donde todas las cosas se encarecen en tu país, no es echándole la culpa a los demás que tú resuelves esa decisión equivocada que tú tomas o viceversa. cuando tú Pones tu voto por un capitalista que tome el control y hace monopolios y destruye la comunidad. No es que tú realmente estás haciendo un voto consciente. Tienes que pensar. Tienes que entender que como religioso tienes una comisión de parte de Dios de llevar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo? Tú tienes que entender cómo. Tú tienes que saber cómo. Una de las cosas podría ser abriendo nuestras iglesias para que los que estén con COVID y no encuentren una cama en el hospital, podamos tener una cama en la iglesia. Ah, no, no, no, no, no. Esa cama está dedicada para la adoración y nos olvidamos que Jesús dice, estuve hambre, estuve enfermo y no me atendiste. Miles de dólares invertidos en nuestros centros de reuniones religiosas. Hoy deberían ser centros de apoyo a la comunidad y servicio he venido a dar bienestar buenas nuevas a los pobres me ha enviado el espíritu a sanar a los quebrantados de corazón hay tanta gente me llamó el otro día una, una alumna mía Digo profesor por favor denos una charla somos enfermeras trabajamos en una un hospital estamos tristes, apesadumbrados, cargados de muertes, gente que se muere sola, no sabemos qué hacer. Estamos realmente estresados y con mucho gusto tuvimos una charla con ellos. Darle al quebrantado sanidad de corazón. No te enojes conmigo por mis ideas. Piénsalas. Piensa un momento si esto es algo practicable, es algo que podemos hacer, es algo que necesitamos hacer. Recursos hay. Todos, si pusiéramos un poquitito de dinero, podríamos tener gente que está durmiendo en las calles, muriéndose de frío. Ahorita viene el, viene el calor, pero en el invierno muchas personas han pasado frío. Amigos venezolanos que han venido de otros países sin casa, en cuartuchos, muchos de ellos que escaparon de esta nefasta manera de hacer comunismo como el que se hace en Venezuela, en Cuba y que está comenzando en Argentina y que también en Bolivia se ve mucha gente pobre, gente que está sufriendo. Nicaragua, es triste, pero es la verdad. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, tenemos una función dada por Cristo. Si es que el mismo espíritu que tomó la mente y el corazón de Cristo está en nosotros, debe haber en nuestro corazón. Esa potestad para llevar buenas nuevas a los pobres, para llevar sanidad a los quebrantados de corazón. Ah, hermano, tú no sabes cuántas personas han, han sufrido, niños han sido violados, niños han sido maltratados en sus hogares, gracias a que nosotros no hemos estado presentes allí, no hemos formado parte de esa comunidad donde se sufre. Yo tengo el privilegio por mi profesión de atender familias, parejas. Niños que están haciendo cosas increíbles con su cuerpo porque sus padres no están, están desesperados, se quieren quitar la vida. ¿Qué haces cristiano sentado en tu, en tu casa escuchando un sermón cuando hay quebrantados de corazón sufriendo? Bueno, escucha pues los sermones, pero practica, sal, haz algo. Defínete si eres realmente un cristiano que hace política de bienestar para todos. Defínete como Cristo, como un buscador del bien común. No importa si eres comunista o capitalista, pero que sea en el bienestar común. No en el aprovechamiento de tu poder. No en el apro aprovechamiento de lo que sabes y crees que puedes hacer para que los demás no lo tengan. Busca en Cristo el propósito que él tenía. Y si eres cristiano, poséete de su espíritu, porque ese espíritu, cuando te posea, te va a ayudar a dar buenas nuevas a los pobres. Te va a ayudar a llevar consuelo, paz al quebrantado de corazón, a pregonar libertad. Dios mío, ¿qué hay mejor que la libertad? ¿Por qué tú tienes que elegir a un representante de tu país? que te restringe la libertad de muchas maneras, en la economía, en las actividades educ educacionales para tus hijos en la, en la escuela, en, la, en las obligaciones que tienes que cumplir con la sociedad, que no necesariamente es el bienestar tuyo, sino el bienestar de un partido que quiere hacer que nosotros pensemos como ellos. ¿Para qué? Para que al final seamos sus, sus secuaces, para que seamos simplemente sus cautivos. ¿Por qué cuando una persona comete un error se le restringe la libertad? Porque por la libertad el hombre hace lo que sea. Vende su casa, vende su carro para defenderse y no caer en la cárcel. Y Jesús vino a dar a cada uno de nosotros a pregonar la libertad a los que estamos cautivos. Del pecado, de la sociedad que restringe nuestras libertades miren cómo está Afganistán, miren cómo están estos otros países donde estos dictadores han hecho lo que han querido con el pensamiento de libertad religiosa y la han destruido, la han negado, ese es el verdadero bienestar común que busca Cristo y si tú quieres hablar de comunismo o de capitalismo, hablemos desde el punto de vista de la Biblia y nos daremos cuenta que Cristo era un capitalista porque quería el bienestar económico de todos y era un comunista porque quería el, el común bienestar de todos. No Jesús nunca estuvo en los extremos, él siempre buscó el bienestar de todos, pero no sobre la escasez y la pobreza, lo denigrante que estos gobiernos hacen contra nosotros, contra nuestros pueblos, sino sobre el principio de la libertad, donde el talento tuyo y el talento mío producen para poder compartir de alguna manera estas ideas con otros para que las copien y también puedan prosperar como nosotros. Ideas todos tenemos, talentos todos tenemos. Pero ese talento no podrá ser explayado y producir lo que mejor nosotros queremos, a menos que tengamos libertad. Esto no es un pensamiento político, es un pensamiento bíblico. Dios creó al hombre en libertad. Señoread la tierra, sojuzgadla, llenadla. Las aves estaban en la expansión de los cielos. Los peces en el mar, en libertad. Los animales caminaban sobre la tierra en libertad. El hombre camina sobre la tierra en libertad. Si nosotros pudiéramos entender eso, haríamos un verdadero, llamémosle así, pensamiento político cristiano, que realmente propugne lo que Jesús propugna. Nuevas para los pobres, libertad para los quebrantados de corazón, libertad para los cautivos vista para los ciegos Jesús no estaba hablando solamente de los ciegos que no pueden ver estaba hablando de ti y de mí ciegos hipócritas que no queremos ver porque tenemos dentro de nuestro corazón cosas convenidas no queremos disque, discrepar con el pensamiento de otros por temor a que seamos echados de nuestra congregación, que seamos criticados. Jesús nunca dejó de ser criticado. A Jesús no le preocupaba el pensamiento de sus líderes. Él no luchaba contra ellos, luchaba contra la falta de conocimiento que tenía su pueblo. Yo soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Y si un adventista vota por un comunismo retrógrado, por un comunismo destructivo del pensamiento y la libertad religiosa, es porque ese adventista tiene un problema, se llama falta de conocimiento. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si un cristiano vota por un, capital, un capitalista recalcitrante que con su actitud, con su sistema de negocios, destruye el pensamiento de la libertad, porque hay otras maneras de restringir la libertad también. Entonces nosotros no estamos entendiendo, nos falta conocimiento, y la Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Si acumulamos riquezas y finalmente nos quedamos en ella y la malgastamos, y no la compartimos por los privilegios que Dios nos da de tener talento, de tener ciertos recursos, estamos en el mismo error de aquellos que, que están al otro lado y que dicen que los recursos hay que darse a los pueblos, pero primero se llenan los bolsillos y destrozan la comunidad, destrozan la libertad, destrozan el bienestar. Cristo busca el centro del pensamiento de la libertad, del pensamiento del servicio, del bien común. Cristo se centra en el bienestar que tú puedes dar a los demás porque tienes el poder del Espíritu Santo, porque tienes la capacidad de ser ungido por él, para que tú puedas dar buenas nuevas a los pobres oportunidades. Pan, comida, lugar, donde dormir. Me ha enviado para sanar a los quebrantados, para hablarles al corazón, para llegar a sus mentes, para que piensen diferente, para que usen sus talentos, para que no se depriman con las situaciones que pasan en este mundo, para que vivan mejor. Pero viven mejor desde adentro, porque tienen sostenibilidad emocional, porque tienen una personalidad que se ha construido sobre la esperanza. Ese es nuestro mensaje esta mañana. Dice, me ha enviado para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, esos ciegos voluntarios que no quieren ver que Dios tiene un plan para nuestras vidas que ese, ese plan para nuestras vidas no está fuera de la comunidad, no está fuera de la realidad social, que está dentro de ella y que nosotros tenemos que participar, que tenemos que impulsar las ideas cristianas que tenemos para que otros también conozcan que hay una esperanza mientras peregrinamos hacia la venida de Jesús. Este es el momento. Y luego dice, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para que los oprimidos tengan libertad? ¿Por quién estás luchando? ¿Contra quién estás luchando? Ah, no, no, no, no. Yo no participo de eso, yo soy cristiano. Cuando Jesús venga, lee el capítulo 25 de Mateo después de mis sermón si tú quieres. Te voy a predicar después. No te enojes, porque lo que va a decir está en la palabra de Dios. Dice que juntó dos grupos y uno lo puso a la derecha, otro a la izquierda, y dijo a uno de ellos: y al fuego, malditos, porque yo estuve, tuve hambre y no tuve, y no me dieron de comer. Estuve en la, cuando Señor te vimos en la cárcel. Y él te contesta y dice: Por cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sabe qué significa eso? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ese mismo encargo que recibió Cristo de su Padre con cuando el Espíritu Santo se poseyó de él, es el mismo encargo que nos hace a nosotros. Porque cuando venga capítulo 26, versículos, perdón, capítulo 25 de San Mateo, versículo 31 al 46, léelo por favor. Dios te pedirá cuenta a ti. Que dices haber recibido el Espíritu de Dios y el mensaje de la salvación. Y te preguntará, ah, fui forastero, estuve en la cárcel. Y no me visitaste. Por tanto, fuera, al fuego eterno. Y aquellos que hicieron lo que el Señor le pide. Hicieron el bienestar común que Cristo predica. Les dirá, bien, buen siervo fiel. Porque estuve, estuve sediento. Estuve con hambre y me ayudaste. Y ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo estuviste con hambre? Nosotros no te vimos en la calle caminando. A Jesús harapiento, desnudo, no te vimos. Y Jesús le responde, por cuanto lo hiciste esto a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuántas veces ha venido a tu casa alguien a pedirte de comer? ¿Cuántas veces ha estado en tu ventana de tu carro una persona pidiéndote alimento? Eso es porque se te presentó la oportunidad. ¿Cuántas veces has salido de tu casa, tú esposo, con tu esposa y tus hijos? Aquellas zapatillas que ya no las usas, pero que están allí. Esas ropas que tú ni siquiera ya las tienes en consideración, volverlas a usar. Esa lata de atún que tiene más de cuatro o cinco meses en tu, en tu alacena. Ese kilo de arroz que está a punto de polillarse, que ni siquiera lo usas. Esos paquetes de fideos que están en tu, en tu alacena y que ni siquiera los vas a comer en los próximos cuatro o cinco semanas. ¿Sabes qué? Hay una persona necesitada. Hay una persona que necesita comer en algún lugar. Claro, cuando tú vas en tu carro o pasas por algún lugar o alguien viene a tu casa, tú lo atiendes. Pero ¿cuándo has tomado tú la iniciativa de tomar aquellas cosas que ya no usas, que ya no te sirven? Quizás para ti no te sirven, pero a otras personas sí le ayudan. O vamos al otro concepto. ¿Cuándo has ido a una tienda y has comprado 100 vestidos o pantalones o camisas o frazadas para llevarle a una persona? Porque tú has dado la iniciativa, porque el Espíritu te ha movido al corazón y has dicho yo voy a llevar buenas nuevas a los pobres. Libertad a los oprimidos. Toma la iniciativa. Si quieres pensar en un Cristo comunista desde el concepto del bienestar, sí es verdad él quería el bienestar de todos, no la pobreza que procuran estos políticos que no tienen nombre porque no están sirviendo a Dios, se convertirán en aquellos que recibirán el castigo de Dios, porque teniendo la oportunidad de servir, de ayudar, decía un amigo un razonamiento muy interesante que a mí me gustó, aquí en mi país hay una constitución que se hizo en el año 93 y la gente dice que los gobiernos que ha existido en nuestro país todos han sido de derecha. Dicen, no, no es verdad, eso es mentira. Pero no importa. Los que se han guiado por una constitución como el 93 han hecho que los ricos se vuelvan más ricos. Pues ahora sí, ahora tenemos un gobierno que es comunista. Que quiere cambiar la constitución y no sé por qué. Si esa constitución ha hecho rico a los ricos, ¿por qué no tomar esa constitución para hacer ricos a los pobres? Interesante pensamiento. Me pareció muy razonable. Me caló hondo en la mente y dije, tiene razón. Si con un machete un hombre rico hizo más riqueza para él, ¿por qué no prestarle ese mismo machete al pobre para que también haga riqueza como el otro? Ah, es que aquí no hay un interés realmente altruista de ayudar y tener bienestar para los demás. No es el bienestar de Cristo de dar nuevas nuevas a los pobres, de sanar a los quebrantados de corazón, de dar libertad a los cautivos y a los oprimidos, de abrir los ojos de aquellos ciegos voluntarios que no quieren ver. Y como dice él, de dar libertad, pero libertad real. No hay en ellos ese pensamiento. Por tanto, ellos son mentirosos. Quieren ocupar el poder para agarrar a su, a su antojo y tener sobre su control los beneficios que tienen los ricos, quitando a los pobres lo poco que tienen. Eso no es el principio de Cristo. Esa no es la política de Cristo. Y el cristianismo del cristiano de hoy no es apartarse de esa, de esa realidad, es acercarse a ella. Entrar en ella, participar de ella, implantar los principios de Cristo de bienestar común para todos. Eso es lo que buscamos. Entonces, finalmente, termina Jesús diciendo a predicar el año agradable del Señor. Jesús sabía que su presencia iba a iniciar, a comenzar un movimiento que hoy nosotros lo recibimos gratis, de balde. Que son sus enseñanzas en este maravilloso libro, del cual yo todos los días, mientras tenga internet, estoy tratando de hacer que tú y yo podamos meditar. Mi querido hermano, mi querido amigo que me escuches, que no eres mi hermano, porque quizás no te conozco, porque no perteneces a mi religión, pero si sí eres mi hermano, porque tienes en tu corazón el mismo deseo que tengo yo, de que todos tengan bienestar común. Bienestar y paz en sus familias, seguridad en sus comunidades, bajo las condiciones más adecuadas para vivir como seres humanos. No es un idealismo, es un asunto práctico. Solo que tú y yo tenemos que ponernos en la mira que Jesús tenía como político, como hijo de Dios para conducir al pueblo al bienestar común que todos buscamos. Si nosotros logramos entender el mensaje de Cristo, poseídos por su Espíritu Santo, ese Espíritu que se poseyó en él, para que él pueda dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los oprimidos de corazón, a los quebrantados de corazón, a gente que está desesperada porque no tiene trabajo, no tiene orientación. Yo te pido esta mañana que en este programa tu encuentro con Dios, te encuentres con Jesús, y que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Si alguna persona esta tarde que me está escuchando y que tiene necesidad económica, social, escríbame. Si tiene necesidad emocional, porque está quebrantado de corazón, escríbeme. Escríbeme a mi inbox y dime, yo estoy pasando por una situación seria. Mi familia, un amigo. Y nosotros queremos ayudar. Yo lo estoy haciendo, estoy viajando, estoy haciendo cosas porque busco ser una ayuda para los demás. Y de verdad, yo quiero que tú entiendas este principio. Jesús buscaba el bien común de todos porque estaba poseído por el Espíritu de Dios y es la voluntad de Dios desde que creó al hombre que el hombre viva en paz, que tenga bienestar. Ese espíritu que creó al hombre allá en la creación es el mismo espíritu que poseyó a Cristo y trajo el mensaje de bienestar a los demás. Para el año, dice aquí, agradable del Señor. Quiere Dios agradarse en nuestras vidas. Quiere que tengamos paz y bendición. Esperanza aún en medio de la tribulación. Ese mismo espíritu que le dijo a Jesús que haga eso, es el mismo espíritu que puede poseer tu corazón y el mío, para que hagamos la labor que Cristo vino a hacer. Si te parece importante este mensaje, yo te invito, no solamente a aceptar este mensaje para ti, sino también que lo compartas con otras personas, porque ha llegado el tiempo en que nosotros los cristianos, los que creemos y conocemos este libro negro, oscuro para muchos, luz para nosotros, lámparas a tus pies, mi palabra. Ilumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumbrera mi camino. Que la luz quite nuestra ceguera extrema de ser religiosos, indiferentes a la comunidad. Que abramos nuestro corazón, que abramos nuestras casas, que abramos nuestras iglesias para servir a nuestra comunidad. Dios quiere eso de nosotros. Y un día nos pedirá cuenta. Y si no lo haces, responsabilidad será tuya. Dios busca el bien común. Y busca que tú seas su mensajero. Yo haré mi parte mientras pueda. Le doy gracias esta mañana a Dios. Porque me ha concedido el privilegio de cumplir 60 años. Gracias a Dios porque estos 60 años fueron intensos. Con tremendos errores. Con tremendas equivocaciones. Pero sobre todo, con la mano poderosa de Dios. Que me ha levantado en todo momento. Cuando clamé para que me ayude. Te entrego este mensaje porque creo que Dios puede tocar tu corazón y si le ha tocado a tu corazón esta mañana, acéptalo como tu Dios y haz lo que Él dice y compártelo. Quizás hay otra persona por allí que también está buscando escuchar un mensaje como este, quizás no sea el mejor, pero quién sabe sea el que necesita. Que Dios te bendiga. Puedes buscar este mensaje grabado en mi Facebook, Boris Darmon, y también... En YouTube, Boris Darmon Canal. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos las verdades que ella nos enseña. Queremos que esto pueda calar hondo en el corazón de alguna persona que escucha este mensaje. Y te ruego de corazón que tú puedas llegar a su corazón y que su mente pueda ser totalmente limpiada de esas corrientes de pensamiento, de negacionismo hacia los hermanos, amigos y personas pobres de nuestra comunidad, oprimidos de nuestra comunidad, quebrantados de nuestra comunidad, para que podamos nosotros orientar. Que ellos comiencen a pensar diferente, para que ellos comiencen a intervenir en la verdadera política del bienestar que tú quieres para nosotros y que lo hagamos desde las más altas esferas de nuestro gobierno, de nuestro estado, de nuestras comunidades para poder hacer el bien a todo aquel que realmente quiere, quiere vivir en bienestar y paz. Danos tu Espíritu Santo esta mañana, llénanos de él, de tu presencia, porque con él podemos hacer muchas cosas y su poder puede manifestarse en cada acción y en cada palabra. Te Entregamos este mensaje no porque sea nuestro, sino por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, todos los sábados, en alguna hora de la mañana, ya no digo diez y treinta, porque a veces no estamos a esa hora, pero el sábado por la mañana hay un programa que se llama Tu Encuentro con Dios, con este servidor de siempre, un humilde servidor, Boris Darmo. Un feliz sábado y una feliz semana para todos. Dios los bendiga.